Bueno, buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí en un día tan tan caluroso. Eh, os hemos convocado para presentaros al compañero Juanito Hidalgo, que es el nuevo compañero que va a estar en el grupo municipal. Es el nuevo concejal de, de Izquierda Unida, que seguirá con las competencias que tenía Rafael Castillo. Será el próximo delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad y de la Oficina en Defensa de la Vivienda y también de, de mayores. ¿no? Eh, primer, en primer lugar, quería agradecer eh, a toda la organización por la rapidez con la que hemos solventado esta, esta situación. La verdad es que el jueves dimite Rafael Castillo y ayer domingo teníamos a, a Juanito como, como nuevo delegado. Eh, hemos estado a la altura de las circunstancias, somos una organización seria, cohesionada y organizada y una vez más lo hemos, lo hemos demostrado. Hemos, ha sido un proceso que no ha tenido ninguna fricción, que no ha tenido ningún problema, sino que ha sido todo el tiempo participado. Lo hemos puesto en conocimiento de la organización y lo hemos construido entre todas y, y, entre, y todos, ¿no? Agradecerle a Paco Bellido y a Néchalcomendas que eran las personas que seguían a Rafael, Castillo, bueno, que seguían a Amparo Pernici en la lista, que eran las personas que, que tomarían posesión primero por por el ejercicio de responsabilidad y de coherencia que han hecho, ambos han decidido no, no aceptar por, por cuestiones personales y porque entendían que, que lo que. No, no, lo no pasará. que no sabía si era yo, porque no puede, podía ser, ¿no? Tanto Paco como, como Ana han entendido que que, por, bueno, por cuestiones personales y por lo que esto abarcaba, pues, que la, la, lo responsable era no, no aceptar. Y aprovecho y agradezco también, pues, a Juan, que, que sí, que en ese mismo ejercicio de responsabilidad y coherencia, ¿no? pues, haya dado el paso y sea nuestro nuevo, nuestro nuevo delegado, ¿no? Agradecer, por supuesto, a Rafael del Castillo todo el tiempo que le ha dedicado a implementar las políticas de izquierda unidad en, en el Gobierno. ¿no? Se, Sabéis de sobra la labor que ha hecho. Él ha estado 100% implicado, bueno, como el resto de compañeros y compañeras, ¿no? día a día eh, para implementar eso, nuestras políticas de izquierda, nuestro programa electoral y nuestras 51 medidas. Creo que ha hecho una labor muy buena. Y, y bueno, desde, desde la organización pues agradecerle, ¿no? Desde esta dirección local y desde este consejo local agradecer su, su trabajo y su implicación. Y bueno, y comentaros que desde ya Juanito, que ahora hablará, se pone, se va a poner a trabajar para ponerse al día con, con las competencias que tiene, que tiene ahora, está sobradamente capacitado para pillar esto en, en poco tiempo. Y sobre todo, eh, como coordinadora local agradecerles, ya lo reitero, su.. ...su responsabilidad y su coherencia... ...y su disponibilidad desde el día uno... ...a hacer lo que la organización, ¿no?... Co ...consideraba que iba a ser lo mejor para... ...para todos y para todas... ...para mejorar la vida... ...de la ciudadanía cordobesa... ...y de la ciudadanía en general... ...porque bueno, sabéis que va a ser también... ...delegado de cooperación y, y solidaridad... Y, ...y bueno, y ahí también tiene un trabajo... ...ingente, ¿no?... De, ...de mejorar también la vida de la gente de... ...no solamente del norte, sino también de, del sur... ...y yo ya le dejo la... ...cedo la palabra a Juan... ...Juanito... Bueno, pues, bueno, primero buenos días a todos y a todos. Eh, muchas gracias por la presencia masiva de medio a esta rueda de prensa en estos tiempos tan intensivos, ¿no? eh, Todavía en verano. Eh, bueno, primero decir que, que vengo con mucha ilusión que vengo también con, con toda mi capacidad de compromiso posible para, para mejorar la vida de la ciudadanía cordobesa sin perder, como ha dicho muy bien Che, el ojo de, de la gente que vive en otras partes de este mundo ¿no? y que no tiene tanta, a lo mejor tantos derechos o tanta, tantas posibilidades de tener una vida mejor, pues bueno, vamos a intentar también pelear, pelear desde la, el área de cooperación por, por intentar implementar y por intentar... Eh, ...colocar las políticas de Izquierda Unida... ...del Partido Comunista en, en este ayuntamiento ¿no? Deciros que soy un... ...bueno, soy una persona que milito en Izquierda Unida... Y ...en el Partido Comunista desde hace 20 años... ...es decir, no es nuevo... ...no es nuevo para mí... Eh, ...las políticas de Izquierda Unida... Eh, ...no es nuevo para mí el, ...estos espacios ¿no? ...que hoy manejamos y, y vamos a estar... ...y siempre he estado trabajando... De joven con, con plataformas de solidaridad, vengo del mundo de, de las plataformas de solidaridad, muy activo con la plataforma Córdoba con Palestina, eh, participo también de la asamblea pro refugiadas, pro personas refugiadas de Córdoba, estado también muy unido siempre a, a la defensa del pueblo saharaui, con ambas asociaciones aquí cordobesas, con Jaime y con Akansa, y. Y bueno, dentro de, dentro de mis posibilidades me he movido por todas las plataformas de solidaridad, de igualdad, por supuesto, contra la violencia de género, intentando pues, pues, bueno, pues ser una herramienta de cambio y de transformación que es para lo que estamos. Eh, hoy me presento como, sigo siendo el mismo, eh, solo, solo cambio el frente, es decir, mi frente tenía antes los dos pies en la calle y e intentando eso, eh, potenciar las políticas de Unida, hoy tengo un pie en la calle y otro pie en la institución bueno, hay otro frente que también nuestra organización tiene que cubrir que a lo mejor a veces es menos agradable ¿eh? o más costoso y, y bueno voy a, voy a intentar pues, mantener ese, ese pie en la calle y ahora ponemos ese pie en la institución yo creo que con yo personalmente me siento con mucha ilusión, me siento muy abrigado, me siento muy Querido, también aprovecho ahora este momento para agradecer a toda, a toda la gente, no solo militantes, simpatizantes o gente por la calle, que, que, bueno, que rápidamente esto, las noticias buenas pues parecen que vuelan y, y apresuradamente pues ya están bueno, agradeciéndome el, el haber asumido esta responsabilidad y también alegrándose de que... De que esté ahí, en la, hoy con un pie en la institución, y bueno, creo que poco más. Luego os pasaremos, supongo, un pequeño dossier con datos más específicos de mi persona, no el número de pie ni cosas de esas, pero con cosas más, más específicas que creo que os puedan ayudar a completar esto, ¿de acuerdo? Y bueno, evidentemente estamos a, a vuestro servicio. Muchas gracias. Bueno, en mi sentido pues con Rafael Castillo pues la precisión intercambio de información y que fiailidades van a marcar, ¿no? En el trabajo que realiza su ahora como funcionario. Bueno, sabéis que este proceso comienza el jueves. Estamos al lunes. Entonces, yo evidentemente tengo muy buena relación con Rafael Castillo. Hemos tenido un proceso tranquilo, sosegado, muy responsable con mucha altura de mira y, y bueno, evidentemente tengo una, una conexión ahora mismo con Rafael Castillo permanente pero aún no, no me sitúo, yo sí quiero ya situarme en que yo me sitúe en el acuerdo si pues yo sigo siendo una herramienta, no, no voy a hacer una cosa distinta que lo que esta organización ha estado haciendo en el ayuntamiento que es intentar implementar, intentar eh, intentar poner las políticas de Izquierda Unida al servicio de la ciudadanía al servicio de, de la mejora de, de los ciudadanos y ciudadanas cordobeses, ¿no? Entonces prioridades, el acuerdo, si yo me tengo que enseñar ahora, el programa electoral de Izquierda Unida, intentar cumplirlo, yo voy a ser el que siga y el que impulse el trabajo ya hecho por Rafael Castillo y por supuesto el, el acuerdo de gobierno de la 51 medida, esa es mi hoja de ruta y bueno, y ojalá la tengamos cubierta lo antes posible entonces, mis prioridades son todas ahora mismo entonces ¿vale? el segundo martes del mes no, se refiere el jueves el pasado el siguiente pleno, ¿no? el, sí. el, 12. el 12 Sí, el procedimiento ya no, eh. legal no. hasta octubre el, el procedimiento es que el es la renuncia pública de Rafael el próximo 12 de septiembre y después bueno por cuestiones legales ¿no?... de la Junta Electoral y todo esto, bueno, pues ya desconocemos si será el día de octubre o antes a lo mejor, porque evidentemente eh, no puede haber un vacío de gobierno y, y ya vengo un poco con, el, con la vuelta perdida y a mí lo que me interesa ya desde esta mañana a las 9 de la mañana hemos estado ya valorando cuestiones, viendo, tomando un poco el pulso y claro me queda evidentemente mucho por por ponerme al día pero que en estos próximos días pues pueda estar al día para contestar absolutamente todas vuestras preguntas y además tener el pulso cogido de las áreas que creo que además son importantísimas y deben ser yo creo que la joya de la corona de izquierda unida ¿no? porque las políticas de servicios sociales y, y las políticas de cooperación y solidaridad siempre han sido bandera de esta organización y para mí es un orgullo de verdad y un placer y una responsabilidad muy grande el asumir este tipo de, de gestión de área que bueno que lo hago en nombre de la organización que siempre hay la organización la que marca las políticas no soy yo sino en la organización y, y me voy a remitir siempre vale momentáneamente tendrán alba y la competencia ¿no? Exactamente. la firma no la firma. en esa transición dulce eh, Amparo, Amparo tiene servicios sociales, la competencia, y Alba, Alba tendrá cooperación, ¿no? Y bueno, lo bueno, antes posible pues me incorporaré yo quiero preguntar al coordinador provincial. Que no ha tenido ocasión de, de comentar la división de la de del Castillo, pues si quería hacer una valoración de, de su marcha <coughs> y bueno, ya el de, de. El coordinador provincial lo que se remite al comunicado que hizo la dirección local con Rafa. Ahí no sumo ni una coma siquiera. Es el comunicado que hizo la organización eh, y el comunicado en el que Rafa estuvo también aportando su. Su, bueno, su visión, su momento pero ya está, no tengo nada más que aportar a ese comunicado que se, que se hizo en su momento ¿Me ha sorprendido la marcha de Rafael Castillo? Bueno, yo no quería intervenir mucho en esta rueda de prensa pero eh, eh, no me ha sorprendido si le digo que me ha sorprendido no sería justo otra cosa es los sentimientos que haya por medio en que un compañero tan valioso, tan importante como, como Rafa pues haya llegado a esta determinación. ¿no? Pero, bueno, sabíamos que Rafa llevaba un tiempo... ¿Hasta usted lo sabía? Sí, eso no, sí que es verdad que va a tener que así como en el caballo de batalla que se encontró desde el castillo. Eso se lo contaría. <risa> Problemas de personal para servicios sociales, para oficinas de la vivienda, están muy atados en temas de recursos ¿no? para el área. Yo soy de los que dicen que todos los problemas tienen una solución. Si hay un problema, tiene que haber una solución. Y aquí hay un equipo humano y político que va a responder a todos esos problemas. Y yo soy pieza de ese engranaje. No voy a yo, per se, no voy a solucionar nada. Me lo va a solucionar esta organización, que es la que represento y en mi persona pues depositar la confianza, y, y claro, si hay un problema, tiene que tener solución. Entonces, aquí hay gente muy capacitada, muy cualificada dentro de nuestra militancia y la gente que está también aportando este proyecto, que seguro, seguro, vamos a darle una solución, y va a ser además la mejor posible a ese problema, y, y superamos dificultades, aquí estamos para superar dificultades, no para poner problemas, sino soluciones. Ellos, ¿Cuál es el problema que más le preocupa? porque se Actualmente me preocupan todos los problemas <risa> <risa> actualmente, claro, a la hora de decir el jueves nuestro compañero camarada también, Rafael del Castillo pues dimite pues y a partir de ahí hoy estamos al lunes, ahora mismo me preocupa todo me preocupa todo muchísimo No, to, todo Incluyendo mi, mi cuestión personal, que también todos tenemos un corazón, tenemos una vida. Yo tenía otro proyecto de vida, tengo otras otra responsabilidades en mi vida, que tengo evidentemente a lo mejor que modificar, que cambiar. Entonces ahora mismo me preocupa todo. Y, y dentro de esa preocupación, lo que más me va a ocupar va a ser el Ayuntamiento de Córdoba. Y las políticas, en servicios sociales y en cooperación que que además de que me preocupa me van a ocupar mucho tiempo claro y espero que pronto pueda respondiente con garantía a esa respuesta y, y establecer ese orden de prioridad en todo caso yo creo que está todo escrito no está el acuerdo de las 51 medidas y, y todas me preocupan ¿no? todas tienen que Pedro, soy... vale, por <risa> Sobre el tema de la bueno, correlación de fuerzas que hacían también bastante difícil llevar a cabo las políticas que me gustaría, gustaría la formación y asesoramiento es cultural y comunicado. ¿Esto supone, por ponerle la palabra, no es la de crisis en el gobierno, necesidad de sentarse a hablar de si hay algún problema en, o obstáculo en hacer lo que se tiene? Ah, bueno, lo de la correlación de fuerzas es algo obvio, ¿no? A nosotros nos gustaría tener 15 concejales, pero no los tenemos, de momento. Y entonces. Mmm, eh, todo lo que no sea tener mayoría absoluta pues siempre es un problema y además si en esa correlación de fuerzas estamos débiles pues eh, llevar a cabo las políticas de Izquierda Unida en su totalidad necesitan mucha negociación y necesitan, bueno, nunca mejor dicho, mucha mano izquierda ¿no? Eh, yo no sé, bueno, eh, la, la coordinadora eh, lo explica muy bien y lo hace mejor que yo eso, ¿no? pero la, la política, eh, el, el hecho de que Izquierda Unida esté en un gobierno, como en el gobierno municipal de Córdoba, eh, favorece y ponerlo alto de la mesa algunas cuestiones que para nosotros y para nosotras son priori prioridad. La defensa de las empresas públicas, eh, que los trabajadores y las trabajadoras municipales eh, ten, eh, tengan un empleo digno eh, y de calidad, eh, que en Córdoba haya un modelo de ciudad que esté consensuado con la participación ciudadana, que el foco esté puesto en los más necesitados y en las más necesitadas de esta ciudad. En fin, eh, que, que Izquierda Unida esté en el Gobierno Municipal, eh, tiene una correlación eh, o tiene una vinculación con que esas políticas seguro que se van a llevar a cabo y eso lo, ¿lo he hecho bien ¿Sí? <risa> la, y esa es una, es una eh, cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y nos ocupa evidentemente la correlación de fuerzas nos implica tener mucha capacidad de negociación para que esas políticas finalmente se lleven a cabo pero ahora mismo lo que nos obsesiona como comentaba Juan eh, que no sé ni llamarle Juan, pero lo que comentaba Juanito es que eh, eh, nosotros tenemos un, un programa político que es el que desarrollamos y el que intentamos desarrollar y creo que lo estamos haciendo con esa correlación de fuerzas y tenemos un pacto de gobierno y 51 medidas que estamos intentando llevarlo a cabo eh, a, a pesar de, ¿no? de todas las cosas que ya en el comunicado eh, de la dirección local se, se pusieron.